Hoy vamos a continuar con el trabajo de capas con capas en eh, GIMP. Eh, voy a empezar abriendo un archivo, la habitación de, de Vicente Van Gogh, y el otro archivo con el cual lo quiero combinar lo voy a abrir eh, en una capa nueva. Entonces, archivo. Abrir como capa este cuadro de Levitam que saqué de Wikimedia Commons. Muy bien, entonces tengo por un lado el, en una capa la pieza de Van Gogh, en otra este cuadro de um, Otoño. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer clic en la capa de Van Gogh, es más, la voy a subir, va a quedar arriba, con esta herramienta, que es un lazo para seleccionar formas libres, o sea que no es ni un rectángulo ni un óvalo, sino una selección libre, voy a hacer clic en los extremos de la ventana para recortar la ventanita de la pieza de Van Gogh. Termino de cerrar la figura y aprieto Enter. ¿no? Y entonces pongo cortar, que puedo ir a editar, Cortar, ahí está. Y ahora lo voy a pegar con Control-V o con Editar-Pegar. Y cuando uno pega en GIMP, nos hace esta pregunta. Selección flotante, capa pegada. ¿Qué querés hacer con esta capa? ¿La querés poner en una capa nueva o la querés anclar a la capa que está abajo? Yo la quiero poner en una capa nueva. Ahí estamos. Entonces ahora tengo una capa que tiene solamente la ventana de, del cuarto de Van Gogh, otra capa que tiene el resto y otra que tiene un paisaje de otoño. Bueno, fíjense que si yo hago clic, aunque las capas estén ocultas, si hago clic en cada capa, se me muestra el borde de la capa y vamos a usar esto para lo siguiente. Hago clic en esta capa en la que está la ventana y muevo con esta herramienta de mover el cuadro del otoño para poner la figura en la ventana. La idea mía es que por la ventana se vea la figura de esta señora. Entonces ahora hago visible la pieza de Van Gogh y ¿qué ocurre? Que donde estaba la ventana hay un rectángulo blanco, no sirve. Yo lo que quiero es que sea transparente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a volver a seleccionar el rectángulo este, ah, pero tengo que hacer clic en la capa. Vamos de nuevo, ahora sí, estaba en la capa que no correspondía. Con esta herramienta que es una varita mágica, selecciona toda la región del mismo color. Tiene sus también detalles, por ahora alcanza con decir eso. Selecciono el rectángulo blanco, pongo suprimir para borrar y ¿qué pasa? Sigue siendo blanco porque cuando borro me pone del color de fondo. ¿Cómo hago para que sea transparente? Tengo que ir al menú capa, transparencia, añadir canal alfa. Yo le agregué transparencia a la capa del cuarto de Van Gogh. Entonces ahora cuando borro, se volvió transparente, esa parte y se ve a través de esa región. Podemos probar mover la habitación, ¿sí? Control Z, o podemos mover el cuadro. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta ventana? Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es que se vean solamente a través de los rectángulos amarillitos. Entonces vamos a seleccionar con control y la ruedita, acercamos, agrandamos, vamos a ir recortando solamente la parte de los vidriecitos. Ahí está. Esto, suprimir, Seleccionamos otro vidricito, enter, suprimir, enter, suprimir, enter, suprimir. Muy bien. Perfecto. Entonces ahora tenemos la habitación control y la flecha y la ruedita, ¿se acuerdan? Para alejar y acercar. Ahora tenemos la habitación de, de Van Gogh y en la ventana un cuadro de otoño. Por supuesto que podemos hacer archivo, abrir como capas, y abrir otra cosa. A ver qué tengo acá. Acá estoy yo. Vamos a ponerme a mí en la ventana de Van Gogh. ¿Ven? Todo depende en qué lugar de la de la imagen ponga mi capa. A ver, voy a eh, ocultar el paisaje de otoño. Y, por ejemplo, si quiero aparecer todavía más tenebrosa, ahí puedo ir a capa, escalar capa y hacer más grande mi imagen. A ver, le voy a poner 200. A ver ahí. Ahí está. Horrible. <risa> bueno. De esta manera, entonces, se pueden combinar dos imágenes. Voy a poner seleccionar nada para que no se vea así. Este, poniendo una imagen en una partecita de otra y dando el efecto de que está... Eh, bueno, en este caso, dando el efecto de que hay una persona detrás de una ventana, pero se puede usar para muchísimos efectos. Bueno, hasta luego.